¿Qué día sí, hoy, ¿eh? Día del orgullo LGBT y Q+, uh -huh. Y la verdad que nos pone muy felices poder celebrar otro Día del Orgullo con todo lo que eso implica y significa, ¿no? Exactamente, seguramente eh, vas a ver hoy muchos colores en la tele, mucha gente defendiendo lo que es, lo que pasó, ¿no? Creo que hace 51 años que se celebra ¿no? el orgullo, el orgullo gay. Uh -huh. Me parece que todavía falta un montón oh, de derechos claro. por ganar. Pero ya de por sí hablarlo, concientizarlo y, y decirlo, no, ya es un paso enorme de lo que fue no hace tantos años atrás, de lo que sufrieron tantas personas que siguen sufriendo lamentablemente. Pero bueno, como comunicadores está bueno también hablar de esto y decir que faltan, faltan todavía cosas, pero creo que vamos a el, por ello. En el, el inexplicable odio. ¿De qué? ¿De qué? ¿No? Somos dueños no de elegir a quién queremos querer, qué queremos ser, qué nos queremos poner. Somos dueños, no hay que meterse ¿no? en la elección de cada uno en general, hablo en palabra. términos generales. Es que me parece eso. que es, hay que mirar más para adentro y no tanto para son, afuera. Son tiempos de cambios, fuertes sí. cambios, uh -huh. eh, de una sociedad que viene luchando desde hace muchísimo tiempo. Hay grandes luchadores y luchadoras en nuestra sociedad y, y, y nos toca vivir ahora en estos tiempos momentos, repito, de, de cambios muy pero muy fuertes. Y el feminismo también ha venido con un cimbronazo grande, sí. fuerte, uh -huh. no solamente para las mujeres, sino para los hombres que eh, también replanteamos masculinidades, sí. ¿no? Sí. Y decimos, che, cuántas cosas raras nos enseñaron. Esa frase cuando éramos chicos nos decían, los hombres no lloran. Sí, ¿Y no, ¿y no, no? no tienen frío tampoco. ¿Y por qué no? Si uh -huh. soy sensible, que dejo? Soy menos hombre. Si me pongo a llorar, soy menos masculino, sí. soy menos interesante, tengo... tengo... ¿Tengo algo menos que el resto que no llora y que es más macho y que tiene músculos ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo. Entre tantas. Y está, esto que decís, Rodi, está bueno también porque tantos hombres con ganas de entender y de saber cómo adecuadamente tienen que tratar a las mujeres. También, porque por ahí, claro. Uno por ahí con todos estos movimientos no y con todo lo que... No explicarle a nadie cómo tratar al otro, ¿no? Totalmente. Pero la curiosidad existe y para eso hay claro. personas que se encargan de eso. Claro que sí. Vamos a presentar a Nicolás Vargas y a Gonzalo Arcos que pertenecen a la Asamblea del Encuentro Provincial de Masculinidades de aquí de la Provincia de Mendoza. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo Buenas, están? Bien. ¿Cómo? Bienvenidos. ¿Qué, qué, qué descolocada está la sociedad por momentos, ¿no? Ajá. Muy colocada en ciertas cosas, pero por otro lado también tanto cimbronazo nos termina como sacando de eje. Sí, pensaba en esto de, de que también es hoy día el, el, el, el día del orgullo. Eh, ...cómo todo va funcionando, ¿no? Y nos encontramos con... ...en las luchas por reclamar derechos... ...por reclamar espacios... ...por reclamar libertades... ...por reclamar el derecho a decidir... Eh, ...pero también... ...también podríamos verlo desde la posibilidad... ...de que hay mucha gente conectándose con su deseo... Uh -huh. ¿no? Con la posibilidad de ser... ...y de, y de luchar por lo que desea ser... ...¿no? Por, por su forma, sus maneras... Y eso también es una manera de, de, de construir libertad, de construir sentido, ¿no? Entonces, eh, por ahí nos quedamos como, como en los aspectos más de, de, de, de, de lo que nos falta, ¿no? Pero también sí. poder reconocer que ahí hay grandes conquistas, hay muchas luchas que, que se viven día a día y que, y que tienen eso, ¿no? Tienen cotidianeidad, ¿no? es, es en cada momento de la vida que uno empieza y aprende a decidir, a conectar con el propio deseo. Uh -huh. Creo que lo de las masculinidades, o por lo menos nuestros procesos en relación a eso, tienen mucho que ver con eso. ¿Cuántas, cuántas cosas nos enseñaron, no? Sí. Tan, nadie culpable en esto, ¿no? Porque a, a los que nos enseñaron les habían enseñado, y a los que les enseñaron a los que nos enseñaron, y así, ¿no? Vamos uh -huh. ascendiendo, entonces no hay culpas, siento yo, uh -huh. pero es momento de, de decir, che, mira, parece que no era tan así como nos uh -huh. enseñaron. Sí, sí, no, no hay culpas, hay responsabilidades, ¿no? Hay, una vez que ya te das cuenta de que, bueno, no es tanto como me contaron, como me enseñaron, Ajá. bueno, ¿qué hacemos ahí? Eh, ¿Qué, qué, qué ahora, vamos ahora a, hacer, no a hacer? Exacto, ¿cómo nos hacemos cargo de, de ese lugar? Y creo que un poco lo que decías vos, ¿no? A partir de, de los movimientos que, que han generado movimiento, digo, como el, el movimiento feminista, Ajá. de mujeres, el de la diversidad también, eh, viene a poner en jaque un lugar eh, del varón, del, del hombre con todas sus características, blanco, heterosexual y demás, eh, lo pone en jaque. <ríe> y a partir de ahí se da un, un, una desorientación en los varones, ¿no? Claro. Eh, que, ¿En qué, qué hacemos ahora? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer para, eh, si, si queremos cuestionar esto que realmente sacan a la luz eh, las compañeras, los compañeros ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, eso es un poco lo que, lo que queremos acercar nosotros. Desorientar también y me imagino que también como un poco relajarse, ¿no? Y decir esto que decía Rodi al principio, de chicos, importante la educación que uno tiene en casa y lo que le inculcan, sobre todo en el caso estamos hablando de los hombres. No tenés que sufrir, y los hombres no sufren, no tienen frío, eh, tiene que salir a trabajar claro. y todo esto el que macho. te dicen. El macho, exactamente. Y ahora de saber que pasan estas cosas de decir, me relajo y vivo. Y hago lo que quiero, ¿o no? Y es bastante complejo. Hacerse cargo del deseo, de lo que uno quiere, también Pero cuesta. ¿No es paso ya sí, sí. reconocerlo sí, y sí. saber que pasan estas cosas? ¿Es paso a que pueda pasar en un futuro? Yo creo que en esto que decía de esa idea de la desorientación, creo que hoy es una etapa, por lo menos para los varones, en este tránsito de incomodidad. Mm, uh -huh, y, sí. y no es un lugar muy cómodo la incomodidad, ¿no? Sí, la, claro, la redundancia. Claro. Eh, pero también entendemos que es un lugar Que hay que habitar esa incomodidad ¿no? Ahora, pero ustedes son conscientes de que se sienten incómodos En determinadas circunstancias uh -huh. Deben haber muchos mirándonos Y decir, yo me estoy cuestionando nada Yo no tengo nada que ver Yo no me hago cargo de todo esto Porque a veces no es fácil, ¿no? Caer, yo, en, caer en la cuenta Yo creo que hay una digo, Tendríamos que hacer una charla a larga y íntima, uh -huh, pero uh -huh. yo creo que hay una sensación De incomodidad en general Yo uh -huh. creo que los ámbitos en los cuales nos movemos Están interpelados Creo que las compañeras, o no las compañeras en sí, digo, el movimiento protagonizado por las mujeres, pero también que se expande a otros sectores, atraviesa distintas, las distintas instituciones, las distintas organizaciones, los distintos ámbitos donde en general nos movemos. ¿Llamas incomodidad al, por ejemplo, no saber cómo... Eh... Hablar o cómo interactuar con alguna mujer. ¿Qué les puede llegar para conocer un poquito? que les puede llegar a pasar? Para mí la incomodidad se ubica entre lo aprendido uh -huh. y la necesidad de desaprender y aprender otras cosas. Uh -huh. En ese intersticio hay una incomodidad. Nosotros somos varones, yo tengo 46 años socializados en una cultura machista patriarcal. Yo desde que nací, que nací con Pene. Toda una serie de dispositivos institucionales, culturales, en la familia, en los amigos, en la escuela, en el trabajo, han ido dándome una manera de ser y una manera de comportarme, qué estaba bien y qué estaba mal. Uh -huh. sí. Otor otorgando y exigiendo. Por otorgando supuesto, ¿no? Con mandatos y eso también como contrapunto, privilegios. Privilegios frente a claro. otros varones, a mujeres, ¿no? Poner en cuestión eso que es como lo aprendido eh, y empezar a pensar de otra manera o intentar conectar desde otros lugares, conectar con el deseo, conectar con la responsabilidad, conectar con lo que yo deseo de mi vida frente a lo aprendido es una transformación que es incómoda. Y que muchas veces te encuentras solo. En ese, en ese lío, ¿no? Sí. Eh, y por eso también la propuesta que venimos a traer, ¿no? El uh -huh. encuentro provincial de, de masculinidades viene a, a plantear eso. Bueno, un espacio para pensarnos conjuntamente, para, para ver qué, qué salidas le podemos dar, qué uh -huh. experiencias de trabajo, metodológicas, temáticas hay, eh, cuestionando y, y reflexionando acerca... Eh, de las masculinidades uh, perdón, un encuentro que no queda fuera nadie digamos, uh -huh. ¿no? porque todo, toda persona que quiera participar lo no va a poder hacer eh, tiene dos instancias uh -huh. tiene instancias de talleres grupales eh, simultáneos y talleres en los que es un solo taller para todo, todo el público que es eh, para todo aquel que se autoperciba como una masculinidad puede acercarse, uh -huh. es para discutir sobre esas temáticas. van a ver... Cuando decís que se perciba con, con, con masculinidad también uh -huh. pueden ser chicos trans, por ejemplo. Exacto, exacto uh -huh. sí, sí, sí. Eh, está abierto a todo aquel que se autoperciba en, en la amplitud del espectro. Uh -huh. eh, va a haber eh, talleres de diferentes temáticas, digo, desde talleres de paternidad y crianza. Oh, qué importante eh, eso. <ríe> taller de afectividad, de vínculos, taller de medio ambiente y masculinidad, taller de salud mental. Uh -huh. eh, bueno, una diversidad de talleres que, que... Ustedes ya realizaron esto, ¿no es cierto? El año pasado, en noviembre. No, se realizó en el 2019, con Ajá. la pandemia se ah, suspendió uh -huh. el, el primer encuentro se realiza eh, en 2019, uh -huh. a finales del 2019, y se hace después de, digo, la asamblea tiene 10 años que hemos ido sí. y venido muchos, pero bueno, pudimos concretar este espacio que es el, el encuentro provincial, que la idea es poder... Pensar una agenda provincial, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son eh, los, los ejes a pensar sobre masculinidades en, en la provincia? Y, por ejemplo, si empezamos con algo breve de lo que van a hacer en este encuentro. Eh, hay familias o, o papás que se cuestionan el cómo educamos a nuestros hijos. Uh -huh. ¿Qué consejo le darían? ¿Qué, qué, ¿Qué dirían ahí de lo que hacen? Él es papá, así que... Uh -huh. <risa> Porque de verdad es un tema que, que a muchos preocupa y seguramente viéndonos ahora que dicen bueno ¿qué, qué, cómo empezamos una educación sana responsable eh, con empatía eh, preocupando por lo que le pasa a uno yo eh, y la, la dinámica de la propuesta yo voy a estar particularmente en el taller de crianza y paternidades por lo menos para nosotros hoy lo importante es generar el espacio. Uh -huh. Yo no, no tengo, digo, yo estoy creando, tengo niños de, eh, y, y mi práctica es este, estar en la vida cotidiana y estar ahí en ese debate entre cómo... No tenías un librito. No, nunca lo tuve y el que <risa> claro. tenía en general no me sirvieron, ¿no? Sí, Entonces totalmente. también eso ha sido como, sí. pues volvemos a esa incomodidad, claro, ¿no? Claro. De no tener mucho... Y nosotros realmente creemos que lo que hoy tenemos es la posibilidad de encontrarnos, la posibilidad de generar espacios entre varones para poder pensar nuestra vida cotidiana, ya encontrarnos en un espacio de intimidad, de confianza, ya eso es ir desarmando estos modelos aprendidos en los que los varones resolvemos solos las cosas, sin compartirlo con nadie, sin mostrar debilidades, sin tener dudas. Ya construir esos espacios, ya encontrarnos, ya poder empezar a hablar de nuestras experiencias y a partir de ahí empezar a construir juntos herramientas y con los recursos que vamos consiguiendo. Eh, nosotros entendemos que ya ese es un paso a poder a empezar a transitar de otra manera este, este, esto particular que es... Eh, la crianza y las paternidades, pero lo mismo, lo mismo nos sucede con nuestra relación con el mundo del trabajo, con nuestra relación con nuestra sexualidad, con la relación con el, los vínculos y las relaciones, con las parejas, con las compañeras. Digo. ¿Qué opinan las mujeres de estos, de sus compañeras, ¿Qué, qué, ¿qué opinan cuando se enteran de estos proyectos? Que porque ellas no pueden participar. <risa> eh, o... Son las que ¿Puede, puede nos, no? entre comillas mandan los varones a participar. Ah. Ah, la, la, <risa> sí, eso pasa mucho. La instancia es cerrada a masculinidades, porque la idea Ajá. es poder charlar entre nosotros entre qué está pasando, ¿Qué, cuál es eh, nuestro lugar. Eh, y para eso necesitamos una intimidad <risa> que es necesaria para incomodar Como la necesitan ellas en Ajá, muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo cambió todo? No? Porque antes era el hombre que marcaba la cancha todo el tiempo. Y hoy es la mujer que va marcando la cancha permanentemente. Te lo pondría ahí. en duda, te lo pondría en no, duda pero en, en, cambio, en algunos no, ámbitos. Hoy, hoy marido que le dice a la mujer, yo ayudo en la casa, olvídate, con no, esa frase ayudo, y hoy también te muchas... crucificaste para siempre, tu mujer <risa> pero, te mata. Sin ir más lejos, es así. Dicho, muchas mujeres que hasta eligen no ser mamás, porque son mujeres que la Obvio, unan, claro. que quieren desarrollarse en distintas cosas claro. y te Elecciones dicen... Elecciones que no tuvieron antes. Claro, dicen, mira, me, me encanta, disfruto a mi sobrino, pero me quedo con mi perro trabajando y eso también es muy respetable que capaz uh -huh. antes eso no... Capaz que sí lo pensaban, pero no se podía hacer. Sí, nosotros pensamos... Se suele hablar de nuevas masculinidades, nosotros nos corremos de nuevas masculinidades. Nos parece más, más cómodo hablar de masculinidades en plural. Uh -huh. Corrernos de la masculinidad a masculinidades. Eh, en esto de que no hay maneras únicas de hacer y ser, sino que cada uno hace a su manera. Uh -huh. eh, tratando de, de contactar con el deseo, esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Contactar con, con lo propio, con... ...con lo que siente cómodo, ¿no? Sí, yo hoy lo que creo es que claramente después se, se objetiva y se visualizan los vínculos, ¿no? Particularmente en este vínculo varón-mujer, pero tiene una otra multiplicidad de relaciones eso, ¿no? identidades jugando ahí. Pero que yo, por lo menos desde lo que nosotros venimos trabajando, el gran proceso es un cambio cultural... ...que lo que busca es desarmar un modelo cultural patriarcal sí. machista... Que no solamente nos da, o nos, atribu nos da a los varones una serie de mandatos y atributos, sino que también a las mujeres también les ha dado una serie de mandatos y atributos. Otra es la idea de decidir no ser madre. La, el mandato de maternar... To totalmente. Digo, es un mandato muy pesado, muy complejo. Por eso lo traje, lo puse acá porque es como y cualquier mujer que decide no transitar ese mandato tiene que hacer hace grandes procesos personales. Seguro. Digo como para nosotros transitar nuestros mandatos también implica desde otros lugares, ¿no? Porque las experiencias son distintas. E incluso pensar la pareja de otra manera. Uh -huh. Porque como tenemos mandatos para los varones, tenemos mandatos para las mujeres, después también está el mandato de la complementariedad, uh -huh. que es la familia y la pareja, que carga nuevos mandatos, que potencia lo que cada uno ya viene. No, yo voy a trabajar, vos te quedas en la casa. Sí, lo que lo quemamos. Claro. Digo, sí. Y Digo, eso yo, se proyecta dije, en la familia y en la pareja. Hay algo importante en esto y es el lenguaje. Por ejemplo, yo creo que recién dije algo que es incorrecto. Uh -huh. Cuando dije, tu mujer te mata, esto de tu mujer, y vos decís, compañera... Hay una diferencia enorme en el lenguaje. En apropiarse de sí? mujer, mi eso, mujer, claro, claro. Uh -huh. claro, o mi marido, ¿no? O sí. mi sí. hombre. Sí. Eh, como que no que, somos que objeto es, de nadie. Claro. Que es, que uh -huh. es distinto decir. Y viste que uno ya va, va como chipeando en la cabeza. ¿No? Y lo tire y dice, mm, me parece me hizo ruido la frase que acabo de decir. <risa> Cuatro años atrás hubiese sido absolutamente normal. Uh -huh. Claro, no. El lenguaje es cultura, digo. En ese claro. sentido, la disputa también está en ese ámbito. La de la mano. Digo, porque hace tanto ruido que empecemos a hablar con la E o que se planteen los la, las. Eh, la, el género dentro del lenguaje y porque también es un ámbito de disputa de sentidos uh -huh. entre una dinámica conservadora y una dinámica más que intenta modificar las relaciones, y, y el lenguaje es la explicitación. Es que creo que eso. se trata de eso. Hace como decís vos, cuatro diez años atrás no se podía, y seguramente diez años en adelante se van a estar hablando uh -huh. de estas cosas cuando esto que estamos debatiendo ya se naturalizó. Sí. Porque es, ojalá, es lo que pasa. Ojalá, ojalá, ojalá, ojalá. Perdón, yo quiero volver al encuentro. ¿Son dos jornadas? Son dos jornadas, sábado 2 y domingo 3, uh -huh. en la nave nave universitaria. Eh, vamos a estar desde las 9 el sábado y desde las 10 el domingo. Vamos a estar haciendo talleres, va a haber espacios de, de discusión, conversatorios, plenarios, uh -huh. eh, sobre dif diferentes temáticas, súper variado y diverso, porque la idea es un poco mostrar cuáles son las experiencias de trabajo en Mendoza. Eh, y poder encontrarnos, vernos las caras, conocernos, eh, poder eso, eh, construir con otros varones de una manera di diferente a la que estamos. Mira, debajo uh -huh. de la pantalla está los días 2 y 3 de julio uh -huh. en la nave Un Cuyo de 9 a 21, y un día uh -huh. que es a partir de las 10, pero bueno, generalizamos en uh -huh. el graf porque si no, viste, no entra todo <risa> en, en ese espacio tan pequeño. Eh, ¿Y una vía de contacto para que Pueden para que contactarnos por Instagram, uh -huh. tenemos... Se llama Encuentro de Masculinidades MDZ. Sí. Eh, pueden ahí ver la, el cronograma, pueden ver eh, los talleres que van a estar realizándose, pueden inscribirse, hay un link de inscripción. Eh, así que, bueno, pueden escribirnos cualquier duda, pueden, pueden escribir por ahí. Después, Vamos, después nos cuentan eh. cómo, cómo les fue. Eso, de ah, una. Y nos traen muchas respuestas a las preguntas que ya tenemos. <risa> ¿Les parece? Dale. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Un gusto. Gracias. Bueno, ahí estamos, Encuentro de masculinidades aquí en la provincia de Mendoza. Me encanta, me encanta esto.